Hola a todos y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas sin afines a ella. El día de hoy veremos el tema de proporcionalidad directa. Un tema que permite hacer relaciones cuando hay cambios de proporción en los cuales aumentan o disminuyen en la misma proporción. Un tema muy útil en la matemática de grado séptimo. No siendo más, comencemos. Definamos qué es la proporcionalidad directa. Ocurren eventos en los cuales una información depende de otra. Por ejemplo, un carro viaja a una velocidad constante en un tiempo determinado. Si aumenta el tiempo, si la velocidad es constante, también va a aumentar la velocidad del carro. Porque son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir que algo es directamente proporcional? Tenemos lo siguiente. Es decir que A es igual a B. Cuando se dice que algo es directamente proporcional, quiere decir que si esta variable aumenta, esta también lo hace en la misma proporción. Ambas son directamente proporcionales. Pero también puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que en vez de aumentar, disminuyan. Quiere decir que si B disminuye, A también lo debe hacer. Por eso son proporcionales. Si esta cambia en un sentido, esta también lo hace en el otro. Entonces, a eso se refiere una proporcionalidad directa. Entonces, vamos a mirar una serie de ejemplos en los cuales se aplique la proporcionalidad directa y cómo aumenta o disminuye en la cierta proporción. Vamos a mirar entonces esos ejemplos. Tenemos este primer ejemplo, nos dicen lo siguiente, se tienen 840 camiones en un recorrido de un tiempo de 60 días, voy a poner la variable días, 60, y nos preguntan, ¿cuántos camiones, entonces como no conozco esa variable, voy a poner X, habrán en un año? un año son 365 días como dice que el flujo de camiones se mantiene quiere decir que si aumento los días va a haber mayor cantidad de camiones entonces es una proporcionalidad directa entonces vamos a hacer lo siguiente como tenemos esto vamos a efectuar lo siguiente vamos a operar este con este y este con este como una especie de x eso nos quedaría x que multiplica a 60 es igual a 840 por 365 Ese 60 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir nos quedaría 840 por 365 dividido 60 multiplicamos los numeradores y dividimos por 60 esto nos da un valor de 5110 ¿Qué? Camiones es la variable de mi interés, van a ser 5.110 camiones. Y tiene sentido, como el flujo se mantiene, está aumentando la cantidad de camiones. A más días van a pasar más camiones. Entonces, esta sería la solución de este ejercicio. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, nos habla lo siguiente, en relación de kilómetros sobre minutos. Dice que un vehículo recorre 15 kilómetros en un tiempo de, vamos a ver minutos, de 10 minutos. Nos pregunta cuántos kilómetros, entonces esa va a ser mi variable, vamos a ponerle a esta la variable x. Va a recorrer en 5 minutos. Miren que en este caso estoy disminuyendo el tiempo, pero hay un caso bien particular, nos dice que la velocidad es constante, quiere decir que se aumenta o disminuye en la misma proporción. Como está disminuyendo, quiere decir que también va a disminuir la cantidad de kilómetros, o sea que es una proporcionalidad directa. Entonces pues volvemos y efectuamos la operación de multiplicación. Sería x por 10 y 15 por 5. Esto nos quedaría de la siguiente forma. x por 10 igual a 15 por 5. Este 10 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría 15 por 5 dividido 10. Multiplicamos los numeradores y dividimos por 10. Esto nos da 7,5 kilómetros y tiene mucho sentido, al disminuir la cantidad de tiempo y hacer la velocidad constante, los kilómetros también deben disminuir, o sea que esta sería la respuesta del ejercicio. Este es otro ejemplo de una proporcionalidad ya directa, en el próximo video vamos a ver lo que es la proporcionalidad inversa, tiene alguna particularidad?